la bienvenida, Muchas que gracias. tenga un, un buen programa y una buena proyección. Lo que sí vamos a tener un problema. A ver, ya empezamos. Ya empezamos. No sé si voy a estar despierto cuando lleguemos a la no, hora. ¡Ay! ¿Y ¿Sí? a qué hora arrancamos <risa> todos? ¿A las 11? ¿Ya? ¿Viste? Mira si un te día arrancás dormido ahí. Te sí, prometo que si ves el programa va a estar muy despierto, Luis. Bueno, te prometo. ahí no, lo Luis seguiremos. Luis trabaja todo el día, entonces. Ahí, no, lo, ahí te seguiremos. Gracias, Belén, por todas las cosas ricas que nos mandaste hoy. Una Yo casa. no te las mandé, te las mandó Jorge, te digo. La bueno, verdad. Acá venga, también ha dejado. Pero... Al matrimonio también. Sí, eh, sí. Bueno. Y es... lo mejor con tu programa en República Z. Ay, qué genio que sos, Angelito. Sammy Holmes. ¿Vos sabés que estoy ¿Arranca? en el streaming? Arranca el domingo a las 19 horas en República Z. Son cinco entrevistas a mujeres invencibles. Arrancamos con Cami Holmes. Cami Holmes, Guille Valdés. Sí, Jimena Barón. Jimena Barón. mira. Sí, Juario. Y me queda una que tengo que convencer. Me encanta. Todavía, está, pero está bueno, con, está bueno. ¿La conozco? La conoces. Pero Trabajé, es difícil. ¿Trabajé con ella? Está medio peleada acá con el señor... Oh. <risa> si querés ya te la digo, mira. ¿Dale <risa> sí. Claudia, pero me está gustando mucho, Claudia. Sí, no, no. si no le gusta mucho. No, la y la, y de la, de la de. respeto un montón, pero bueno, vamos. Le mandamos un beso a Claudia. Bueno, chicos, último pase. Sí. Oh, oh, eh, no. si estamos te... todos tristes acá y te digo, hay una persona en este estudio que está no, mucho más mentira. triste que el resto. Mentira. No, enfóquenlo, por favor. Ana. Ah, no, no. Sí. sí. Ah. A estar, a estar. Ahí también, Embosolado. No, no, no, no, te juro, no, no, no, este pero está. No levantamos ni con el champagne que tenemos en el Qué estudio. Madre. ¿Está triste, Fava? Sí. ¡No te crees! Está sí, apagadito! Estás apagadito. No es y triste! se Yalina está, está escrito mal. Si mamá. querés llorar, llorá. Cuchi, cuchi, cuchi. Acá dice Yaline que te va a extrañar un montón. Te voy a, voy a, a contar una cosa. Vos, ¿Con quién peleás ahora con Fava? Fernando lo queremos, no podemos pelear. Eh, Clorinda, que es la mamá de Fava. Está sí. preocupada, porque dice que lo pelean en el paso. No, ¿Cómo? le mandamos un beso a Clorinda. Clorinda, no su... Es no. No, no, pone mal, ¿eh? Ya es irremediable, Clorinda. Pero está muy mal, mirá. No, muy mal, ¿sabes porque ¿sabes que sí, porque estoy mal en serio. Es como esas relaciones que sabes que no te hacen bien, pero... Tóxicas. Tóxica, sí, claro. pero, pero las, las necesitas Las necesitas Un pase tóxico, tóxico. Las necesitás y bueno... Sí, eh, yo no... te propongo, te proponemos algo. ¿Por qué no te vas sí, ¿por qué a no reconciliar vas a... y te abrazás ahí sí, con ella. Fuiste ¿A qué tan le feliz. Este <risa> <risa> nunca fui nunca fui. Te cayó la Steffi. ¿Puedo, ¿Puedo cerrar mi ciclo? No le gustó en este tu programa, acting, dice Steffi. Dándole un beso y un abrazo oh. a Jonita. Sí, bueno, yo, sí, no. dale, vas a llevarle Pegaste una corrida, Por todas las demás Dale, vení. Dale, corre, corre. Vení. Me está esperando la cena, corre. Me encanta la celular que te lo pueden tomar, No a el celular. Que no le afanen el micrófono en esta cuadra que tengo corre. No, correr. No, ¡Corre, no, corre, no, corre! No, corre no, no, no, no, no. La señal de ajuste. Tiene que correr este muchacho. Ah, Con ese misma. timing Quiero pedir a la no, gente no, de seguridad no, Si puede trabar las puertas <risa> <risa> Bueno no mi Mientras llega poco. Faba Que va a tardar por, ah, no, ¿so Pero anda, corre, yo no entiendo Pero viene Es un actor Es una que me gusta de América todo es que amigo. las cámaras te acompañan. Sí, sí, sí. Podemos sí. ver sí. todo. Esa es mi escenografía. ¡Ay, mira! ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Qué No la da No la da ¿Te ves? ¿Qué le lleva? Se quiere llevar los chocolates. ¡Ah! ¡Ay, trajo! ¡Ah, va con algo, va con algo! ¡Pero Eso que ¡Eso me gusta. nada! ¡Va Eso con me tira sorpresa! ¡Tira besos ya! No, no, ¡En un folio! Me ¡Apurate que arranca secreto verdadero! Ah, está, ¡Está enamorado, eh! ¡Claro! ¿Está, ¿eh? ¡Está casado, fijo? Sí, ¿no? ¡No sé, pero uh, está enamorado! Ya no. ¡Está enamorado! Para para un no, no, sí. ¡Los chocolates son para mí una vez que pegué algo! No, ¡Pero ¡Hay como seis! ¿Te gusta, uno para ti te gusta? ¿Qué te va a gustar? ¡Está dudando! ¡Viene en moto! Dale, no, ¿qué hace foto? ahí? No, todavía no salió. Está, claro. está perdido, estamos a sí, una cuadra. Ah, le ah, sacaba el, no, no, si el, el micrófono. Ya, se llevaba el micrófono. Y en ¿Sí la encima la, la, gente, la gente lo salió. Mirá, los Fabiters. ¿Los Fabiters? ¿Qué es lo que hizo? ¿Los Fabiters, los fans de Fawa? pero viene el voto. ¿Viene por el voto? ¿Cómo el bailando se perdió durante años? a Fava al bailando, arrancamos la campaña hoy. ¿Cómo será el número de teléfono? Porque el otro no es No, No, no, no. Los deportivos casi todos son así. Sí, ¿no? Así como. Sí, mejor no ampliemos. Bueno. Hay grandes personajes. Yo voy siempre a saber, no llega. ¿A quién le hacemos bailar? ¿Con quién le hacemos bailar a Fava? ¿Con quién bailaría a Fava? ¿Con No. No, no, no. no. no conmigo. No, no, mira, poneme un Bernal que me revuelva. No, claro. Bueno, no, tampoco. Pero ponele. Me encanta que se tomó su tiempo. Ah, sí, viene Pancho. Pon huevo. Mira, la gente tiene un calor No, no, no, no. Es un sushi fabulo ya que estás ahí. Ay, sí, la verdad. Pero es tremendo lo que le gusta. Pero viene desfilar. Viene como un abuelo caminando. Dale, me No llega más, ¿eh? Podría haber hecho una corridita, ¿no? mira cómo quedaron Belén y. ¿Belén hace deportes este hombre? Supuestamente se iba al gimnasio. Es bastante metro. Es como que no quiere llegar. No. Cuidado con las bicicletas, porque pasa nada. Se prensa con la gente. No, no, está. Miriam Es cualquiera lo que está haciendo Yo sí. le dije te, yo Le das la mano Te agarra el culo no no, no, no, no No, no, no. cruza más sí, Ahí no va Dale, Fava va. Ah, va con Miriam no, no Va con Miriam Va con no, Miriam Que no, te, te trae chocolates, chocolates un amor. Divino Va custodiado, Fava Ahí está el estudio de la red La gente lo aclama, ¿eh? Va dejando gente en el camino Sí, ¿no? sí, sí O eh. Tendremos que haber pedido algo del kiosco Claro a ir a la esquina Parece como George Clooney Bueno, se viene el momento más emotivo de sí. Gianni, de estos Gianni. pases A ver, ¿Le, le vas a dar una lectura para para Gianni, esperalo acá. Sí, sí, por para. favor, ahí es lo que vos que quieras. Pará ahí en el medio, por favor, ¿Para? Gianni. Por sale un pico, dale un pico. Sí, dale. <risa> Sorprendelo, sorprendelo. Ay, no, no, dale vos. Te comiste a fe de bal comete vos. a eso. Claro, o sea, me, me vos metele un pico. Cuando entras, entra pues. No, no, mira sí, Tu marido está comiendo, ahora no ve nada. Mira, con Pepe, lo sigue, la Pepe. La arroba al ejército de Lam. Que me haga. Vamos. ¿Qué ingresos? Ni, entra, entra. ni los gran hermanos entran así el Diego? Bienvenido, Faba Lam, bienvenido. Yeah. cumple su sueño de darle un pico a Yanina. No, Buenas noches. Sí. No. Pico, pico, pico. pico. No, no, no, no. Yo soy un muchacho correcto, no desubicado. Buenas noches a todas. Traes? ¿Qué, ¿Qué le trastiste? Buenas noches, tiste? Nazarena. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Es, es Ay, chocolate. Es ¿Te quiere...? ¿Qué? ¿Nos podemos llevar bien a partir de hoy? Oh. Bueno, ay, sí, me tocaste el corazón. ¿A partir sí, de bueno. hoy? ¿Para qué? sos vos el que te colgaste. No a ver más. Le como dijo el Es televisión, ¿Sí? va, va, ¿Para qué te, te querés llevar bien a partir de hoy si no la vas a ver más? Claro. Claro. Oh. Yo la veo todos los días a ella. Porque la radio está acá al lado. Y en el fondo, yo creo que a través de Diego Fernando, un poco nos queremos por el fútbol. Estás medio caliente conmigo vos. Ah. decir Ay, Miren, qué emoción, qué emoción. Ah, un folio, Un, sí. un expediente. Un poco to para todas. Sí, sí. Para todas. Dos corazones. Dos corazones. ¡Ay, que tiene mensajito! Paquete no, no, no, está es medio derretido, no lo abras ahora. Marta y Felipe nos mandaron. No, yo quedo muy mal pero, si se lo... Vos dijiste, sí, quedás para que el orto. Fíjate el mensajito, Yanni. No, fíjate el mensajito ahora adentro. Tiene ah, mensaje. No lo no, no, <risa> no, no, no, no, no, no, que hacemos un hecho. La calor lo Miro, mató. El calor lo mató. Sí. ¿Quedó mal si se los doy todo a ella? Sí, sí. No, no, no dáselo. No, dáselo. No, lo, que dáselo que la vida a puede. Aparte, así tiene más mensajitos. Sí, Para leer. Team Janina, amor. hacerle caso a, a tu corazón, que... Fava, dáselo. ¿Vos sos Team Janina? Sí. ¿Y sí, qué, claro. todavía sí, te lo estás ah. preguntando? En el fondo sí. <risa> en el fondo sí, bueno. pero bueno. Si preguntas cosas con, <risa> ¿Con este, Con este abrazo emotivo, cerramos acá. ¿Vos Gracias por... Fuerte el aplauso no, para... todos. De nada, gracias por quererme. No, a vos. Ha sido un placer... Y a Luis y a, y a Belén bueno, y a todo el equipo de los invasores a las 11, el lunes, lo vamos 31. a ver para mí chicos, para los dos y para todo el equipo. Es un placer compartir el pase de todos estos tiempos. Sí, sí. Espero Dale. que con Dente de sea lo mismo. Sí. Pero Luis es un excelente compañero, un gran compañero, un remador del día uno. Y Belén también sos amorosa, así que oh, lo mejor para ustedes en oh, el nuevo Bueno, eh, te muchas gracias Ángel, a todas verdad, las angelitas y Fernando. No, esto es lo que ya te va visto, a tocar. No, no tengo problema Y déjame decirle Luis y Belén que para mí es un honor primero estar en América y segundo estar eh, ocupando el lugar que ustedes. Te, ¿Sabes cómo terremamos este lugar, eh? Por eso. Lo sé, <risa> lo sé. sé. Chao chicos. Bueno, que tengan buen mejor. programa. Lo mejor. Chau. Hasta lo la mejor. próxima. Y